Si alguien alguna vez ha andado o probado un scooter de este estilo, que son bien potentes, tienen doble suspensión, también sabrán que el acelerador es un fiasco. No es solamente el hecho de que mi dedo índice queda torcido hacia arriba, sino que también tengo que ocupar mi otro dedo para llegar al freno. Esto a la larga es incomodísimo, la muñeca te queda torcida, el manillar no lo puedes apretar con todos tus dedos, y la tendinitis del dedo índice es inminente. Andrés jorquera fue lo suficientemente amable como para regalarme este acelerador. Estos puños tuvieron la mala suerte de estar aquí. Esta pantalla te da un montón de información. No lo voy a aprender ahora porque está cargando. Pero te da un montón de información. Estos botones son bastante intuitivos, así que no los quiero perder. Pero no quiero seguir acelerando de una manera anatómicamente incorrectísima. A mira mi pobre tendón. Mira lo que me le pasa a mi pobre tendón. ¿Cacho cómo se mueve. Empecemos a desarmar esto. Acá tenemos una llave Allen de este tamaño. Estas tapas se mueven un montón además. No es un sistema que me guste así que me encantaría sacarlas. Es bling bling y todo lo que ustedes quieran pero... Esta es una pura tapa aquí? Este? Acá hay otra llave Allen. Ja, ja. Uh. Muy bien, claro. Esto me estaba alargando el mango un poco pero no es tanto así que no creo que sea incómodo. O sea que esto no hacía falta sacarlo este, este cable no lo necesito Ahora puedo pensar Estaba bastante pituco tu acelerador Andrés Tiene polea y toda la chaya Ya, lo que queremos hacer Es tratar de dejar este acelerador Funcionando con esta manilla Lo mejor posible Y para eso Este proyecto era mucho más simple en mi cabeza que ahora bueno. Vamos a empezar a hacer algunas pruebas Voy a hacer un hermoso nudo 8 ¡Oh! Cortamos el exceso con el acelerador full desacelerado Esto debería encajar acá El resorte no es parte del sistema del acelerador Si yo acelero y no tiro de esta cuerda El, el acelerador hace lo que quiere Así es que la tensión, de, la tensión de esta manilla Va a ser la que nos va a dar la tensión Para que el acelerador vuelva a su lugar Y funciona perfecto Y funciona sin nada más Esto está listo y lo puedo tirar directo No puedo olvidar de la polea, me puedo olvidar de todo Esto se ve muy bien y muy simple Ya, yeah, me gustó Se imprime No lo aprieta Nadie dijo que sería fácil Perdón Germán, esto es por la ciencia. Germán es mi tocayo que me pasó este scooter. <risas> Que yo llamaría un horrible éxito Porque realmente Funciona bien <risa> Tengo que apretar el freno, tengo que apretar estas Cosas El cockpit del scooter no quedó Lo más lindo del mundo, pero ahora lo vamos a enchular un poco Le vamos a poner puños al mango O mangos al, al, al otro mango Pobre puño, weón, se topó conmigo Ya, no necesito algo increíble Necesito un mango ¿no? Esto desgraciadamente va a llegar hasta ahí nomás eh, es, un, es un sacrificio que estoy dispuesto A... A aguantar por hoy, pero quizás más adelante le tengamos que cambiar puños. Le podríamos poner puños de moto de frentón. Mira, esto no va a ser fácil. Esto no. Come here. Oh no. hay una técnica con alcohol, creo. Vamos que se puede. Vamos que se puede. Se seca muy rápido el alcohol. Bye, bye, bye, bye, bye. bye. Métete, métete. No, está más imposible. Hay un pequeño detalle con estos puños puño. y es que son para bicicletas. No son para moto. Y este mango es más grueso que lo normal. Uf. Aire comprimido me serviría, una tapa acá me serviría. Ah, ya. Ya sé, ya sé, ya sé. ¡Ah! Oh, que se aprieta. Ah. Se me ha olvidado la vieja técnica de. De la que lo encuentro <risa> ¿Dónde? ¿Dónde? presinto Vamos a sacar unos 5 precintos quizás ¿Para qué estuve forcejeando tanto rato si... Si tenía tantos precintos? Muy bien, ya Esto va a tener que ser suficiente por hoy, día. Bien Esta <risa> está brutal Esto... Esto puede cambiar las reglas del juego un montón ya, yeah, este es un scooter eh, en el que no he desactivado los sensores de los frenos que están acá abajo Ni el derecho está desactivado, ni el izquierdo está desactivado Así que si es que este sistema llega a fallar, eh, aunque quedas topado acelerando Si es que apretas el freno, esto se va a desactivar, así que... Eso es bueno, por seguridad, pero le tengo toda la fe al sistema Entonces estoy para adentro con lo bien querido funcionando No se siente que raspe, no se siente nada el rango, del recorrido, ahí está mi dedo Esto es un cuarto de vuelta esto, esto, Se ve muy bien Y esta pantalla aún la puedo tocar desde el mango, así que... Quizás se me enrea el dedo y lo pierdo, pero... ¿Se le puede llamar exitoso a eso? En fin, no puedo ir a andar <risa> ¡Mi monopatín! Es muy como... uh oh, como de rata, bueno, oh, el neumático uh -huh. Estoy con, sigo con los neumáticos semi-slick oh esto esto es difícil que lo suba no te creo oh, no te creo no va rápido pero sigue metiendo torque estoy cargando más peso en la rueda delantera porque está derrapando un montón <risa> Trip. Uh. <risa> Entre que los neumáticos son slick y no sé bien cómo doblar en esta cosa. <risa> es un scooter y es loquísimo. Uy, slicks. Uh. <risa> a salir ban con banano, empecé a salir banano para poder hacer esto más fácil esperemos que funcione. Oh, no te mates, no te mates. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Oh, ¿y hasta dónde te pueden llevar estas cosas, güey? Eso.. Eso es lo lindo. Hermoso. ¿Cómo salgo de aquí? Uh. ¡Uh! ¡Uh! uy, no quiero pitierme un disco acá. Oh. Shiba blue bap. Shiba bap Chen uh! che uh! oh! Go big or go home. Cos neumático semi slick, muy bien. Ay, oh, dónde hay línea acá, dónde hay línea acá. No cae, la rueda es del tamaño del. Oh! Siempre digno. Uh! ¡Oh no! ¡Oh! ¡Topó el chasis! ¡Ah, no bueno, está muy... Oh. Uh. Uh. uh. ¿Para dónde vas, Mavic? ¿Cómo se queda tan quieto ahí, güey? Bon? ¿Está listo para chocar? ¡Oh, loco! Uh. Ah, me llegó a doler en las manos le pegué a esta roca y esta roca es del tamaño de la rueda <ríe> mira a este otro tonto donde está <ríe> ya lo único que quiero hacer ahora por batería es llegar al camino así que uh uh oh no esto está oh, esto está terrible pero sube oh qué onda esto, oh, este, este terreno está súper malo este era el camino, este era el camino, acá estamos brutal, brutal, brutal ahora el Mavic antes de que se quede sin batería cuál es la maniobra para hacer esto, primero deshacerse el control no sé por qué tengo la antiparras puesta todavía me impresiona que no se empañan no se empañan. ¿Alguien entiende algo de lo que digo? Estamos en modo 3 modo máximo, modo turbo, no eco sin dual. Yeah. Oh wow. Oh wow. <risas> es muy este scooter, El acelerador definitivamente cambió el la sensación de arriba del scooter andar con el dedo hacia acá arriba era terriblemente incómodo te apretaba la mano ahora tengo el freno a mano tengo el acelerador en mi puño mucho más dosificable que antes las aceleradas pueden ser suavecitas acá siempre aceleraba y te iba a ir para atrás y apretaba ahí el gatillo más aún entonces se sentía más inestable esto es mucho más natural el pulgar sería otra opción buena pero creo que esto es lo que más me gusta un paseo por el parque. Oh no. esta puede ser sacada de chucha. Oh loco. Oh, sé que tengo un neumático slick y eso no es bueno, pero va increíble. A ver la supe como va. Acá se pone.. Oh. <ríe> Me drifté toda la curva pero como un jefe weón oh, nadie lo vio yo tengo que grabar eso muy bien ya no me queda batería casi le pidió mucho de nuevo y a ver qué pasa si queréis pasear pasear con una persona normal no es que es súper fácil man. te puedes ir ahí si queréis reguláis bien los frenos <risa> y vais como un pringado <risa> no. ya, mi posición para andar es mi pie ahí casi apoyado contra eso para no irme para adelante y el otro pie acá atrás Alala. la Oh, pisteando pero como un campeón. Tengo que tenerle fe de que va a agarrar. Nada más que eso. El scooter picando con todo, De repente lo empezáis a agarrar una confianza que decía, bueno Esta va en verdad pistea como una motito. El problema ahora es que le di como caja a la batería y ya casi no me queda. Voy a 60, se me va a cruzar un pájaro y voy a morir. Uh, uh, uh, 66, 67, 68 creo que acá me quiero ir a la derecha. Estos frenos suenan exquisito. Vamos a ir ultra despacio para la casa, no me queda batería. Ah, Por qué se me ocurre ocurren estas cosas? Uh, uh, uh, no va, no uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Falta paleta Ah, uh, uh, uh. Bueno. <ríe> oh, Dios, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Esta toma quedaría súper mística así Y oh, no, ya, para, para, para, para, para, para. Oh, oh. Uh, uh. <ríe> ¿A ¿Dónde estoy? Creo que puedo decir que este scooter hoy día lo dio absolutamente todo. Llegamos con el mínimo de batería, pero llegamos de vuelta a la casa. Este acelerador Homemade funcionó perfecto todo el camino y debo decir que al principio es difícil acostumbrarse porque aquí no hay mucha potencia y cuando quieres tener potencia, alcanzar el freno se pone un poco engorroso pero lo prefiero sí o sí al sistema convencional por comodidad por sensibilidad y, y básicamente anatómicamente perfecto comparado con, con ese pobre dedo y ese mira ese pobre tendón la pantalla me, me entregaba los datos aún mejor así que estaba contento y esta modificación de verdad que es recomendable para cualquier tipo de scooter que tenga este monitor y los scooters que tienen este monitor suelen ser scooters potentes como este no he visto las tomas todavía de cómo se portó en el cerro pero para ser un scooter con una rueda dentro de todo pequeña esta, creo, creo que son ruedas de 10 pulgadas 10 pulgadas por 3.0 no pasa por arriba de todo pero pasa por arriba de todo lo que es todo lo que es sensato para un scooter Así que si te gustó este video sobre el scooter Endurero, dame un like. Si tienes algún amigo que por algún motivo le pueda servir esta modificación, compárteselo. Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. Nos vemos en el